Ya inició la transmisión. Listo, ya inició sí, la transmisión. Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro conversatorio Experiencias de Vidas de Mujeres en Ingeniería. Soy Cristina Osorio del Valle, ingeniera de sistemas, magíster en gestión de la innovación. Actualmente me desempeño como profesora de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Este conversatorio se hace en el marco del proyecto WSTEM. Y para explicarles un poco en qué consiste el proyecto, invito a las profesoras Bilba Viviana Ojeda y Sonia Contreras. Adelante. Gracias, Cris. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse en este conversatorio. Eh, esta actividad forma parte de una serie de actividades que estamos desarrollando en el marco del proyecto WSTEM. Proyecto WSTEM. Eh, surgió como respuesta a, eh, a una iniciativa eh, de varias universidades, de un consorcio de varias universidades que busca incrementar la participación de las mujeres en las carreras de ciencia e ingeniería. Entonces estamos abordando desde diferentes eh, puntos de vista esta problemática de eh, inequidad de género en las áreas eh, de ciencia e ingeniería. En el proyecto WSTEM estamos desarrollando una serie de actividades para atraer mujeres hacia las ingenierías y hacia las ciencias, eh, a, a ayudarlas a que puedan acceder a estos programas y también para acompañarlas en el desarrollo de sus carreras. Eh, continúa la profesora Vilma. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este conversatorio. Eh, yo trabajo en la Universidad Tecnológica Bolívar, en la Facultad de Ciencias Básicas. Y como decía Sonia, estamos eh, en este proyecto, somos una de las eh, 15 universidades que está en el consorcio. Este proyecto es un proyecto eh, que tiene un lapso de tres años de duración, estamos en el segundo año. Las universidades que lo lideran es la Universidad de Salamanca eh, de España y la Universidad del Norte en Colombia. Y a nivel de Colombia, pues estamos nosotros como fuera de la Universidad del Norte, la Universidad Tecnológica de Bolívar, como parte eh, de los 15 socios que hay a nivel internacional. Te tenemos 5 universidades europeas y 10 universidades en Latinoamérica, de Latinoamérica. Eh, de las universidades europeas fuera de Salamanca está la Oulu de Finlandia, el Politécnico de Torino, eh, la Universidad Tecnológica de Dublín y el Northern Regional College del Reino Unido. Y aquí en Latinoamérica, eh, fuera de la Universidad del Norte y nuestra universidad, está el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y Universidad de Guadalajara eh, de México. También está la Universidad Técnica Federico Santa María y pontificia Universidad ¿Sí? Católica de Valparaíso en Chile. Universidad eh, de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica en Costa Rica, y la Universidad Técnica Particular de Loja y Universidad Técnica del Norte de Ecuador. Pero también este proyecto pues, está acompañado por la Asociación Columbus y por UNESCO. Es financiado por la Unión Europea y por Erasmus. Y entonces nuevamente bienvenidas, entonces ya le damos la palabra eh, a Cris para eh, comen comenzar el conversatorio. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes, mis estimadas Sonia y Vilma. Bien, antes de empezar y conocer a nuestras panelistas, hablemos un poco de qué consisten las áreas STEAM. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son las siglas que representan STEAM y son las carreras que hoy por hoy desarrollan el mundo. ¿sí? No solamente las hemos visto ahora muy, muy, eh, más que nunca por todo el tema de la emergencia sanitaria a través del COVID-19, sino a lo largo de los años. Y lastimosamente las mujeres seguimos siendo minoría en los campos STEM. Los factores que conducen a la desigualdad entre hombres y mujeres en la participación en estas áreas son diversos, muy complejos de estudiar y están presentes de diferentes formas a lo largo de nuestras vidas. Para ver esos factores, para ver qué significa ser para una mujer, ser ingeniera, y si es todavía la ingeniería, un mundo masculino, tenemos hoy invitadas muy especiales, ingenieras de diferentes países, a, a quienes les doy la bienvenida y les doy la palabra para que se presenten eh, brevemente, nos cuenten quiénes son, cuáles son sus carreras, en qué países están ubicadas, y bueno, y continuamos con nuestro conversatorio. Adelante, Valeria. Hola. Sí, me escuchan. Bueno, mi nombre es Valeria Villa, soy ingeniera mecatrónica graduada de la Universidad Tecnológica de Bolívar en el 2018. Eh, bueno, eh, no sé qué vas a contar, ahí me pusieron el juguete favorito, desde chiquita Amel el Parquez y las cartas. Mi mamá me decía, ese es tu juguete favorito, yo no sé por qué. Eh, actualmente estoy trabajando como... Ingeniera supervisora en planta, o sea yo ahora en la cuarentena no he tenido prácticamente una cuarentena Porque me ha tocado estar en planta sí o sí Tuve como solo un mes y del resto arriesgarme okay. De igual forma siempre he tenido los cuidados pero sí como tal estoy, tra estoy trabajando en una contratista con la empresa Hoover Y más que todo desarrollamos trabajos eléctricos o sea, hacemos todo tipo de cotizaciones eléctricas, gestionamos, planificamos y manejamos personal para eso. Perfecto, Valeria. Gracias, bienvenida. Sigamos Gracias. ahora con Francia Luna. Adelante, Francia. Bueno, muy buenas tardes. Eh, mi nombre es Francia Luna. Soy colombiana, soy egresada de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Eh, en el año 2010 soy ingeniera mecánica y soy especialista en ingeniería de materiales y procesos de la universidad nacional en Colombia eh, allí eh, uno de mis juguetes favoritos era todos los utensilios de cocina de cosa no prendí fuego en mi casa <ríe> porque lo jugaba de muy de muy real forma entonces era lo que me apasionaba de pronto cuando estaba pequeña eh, Mira, actualmente que... resido cómo adelante adelante Actualmente resido en República Dominicana. Eh, el año pasado, a final de año, emprendí eh, mi propia idea de negocio. Eh, tengo una empresa de servicios de metalmecánica y montajes. Eh, también trabajamos con el tema de transportadores, de, de transporte de material a granel, bandas transportadoras. Tenemos nuestra propia marca de bandas transportadoras desarrollada. Y eh, actualmente, pues a pesar de la pandemia, hemos seguido operando todo el tiempo y llevo cuatro años eh, como residente de República Dominicana. Y esa es la pregunta que te quería hacer, aprovechando que Valeria lo había dicho anteriormente: no has dejado de trabajar. Fíjate que muchos sectores no. se han detenido, pero los que trabajamos en áreas estén, no, ¿verdad? Otra característica importante para tener en cuenta. Gracias, Francia. Continuamos ahora con la presentación de Tatiana León. Adelante, Tatiana. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Tatiana León Paternina, tengo 32 años, soy ingeniera electricista y magíster en ingeniería eléctrica y electrónica de la UTV también. Eh, tengo experiencia pues, laboral de más de nueve años en el, en el sector de sistemas eléctricos de potencia, específicamente pues, en los sectores de distribución y comercialización y actualmente pues, trabajo en el sector de hidrocarburos. He participado pues, a nivel de investigaciones, he participado en investigaciones de calidad de la energía, también por la tesis de maestría en, en, fue enfocada en, en investigaciones acerca de la detección de fallas de alta impedancia y pues actualmente me encuentro desempeñando el cargo de ingeniera electricista en el área de sistemas eléctricos, específicamente para los sistemas de protección, entonces ese es el área que actualmente pues me desempeño también con mis compañeras, he seguido trabajando con todo el, ahorita, en todo el proceso este de la pandemia. Eh, hemos seguido laborando y esas son básicamente las actividades que nos hemos encontrado realizando mantenimiento en subestaciones, que es realmente el área en el cual me desempeño. Gracias, Tatiana. Le damos la palabra a Alicia Martín López. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, yo soy Alicia Martín López, he eh, resido en España, en Madrid actualmente, aunque soy de otra ciudad, de Salamanca, y nada, estudié Ingeniería Informática en la Universidad de Salamanca y actualmente soy, desempeño el puesto de Ingeniería de Calidad de Software eh, en la empresa de UST Global y la verdad que en todo, en, en todo este tiempo hemos seguido trabajando, igual que todos, y no hemos notado ningún Cambio más allá. Gracias, Alicia. A Gracias. continuación, Carolina Carmona Montenegro. Carolina, adelante. Bueno, eh, como dicen, mi nombre es Carolina Carmona, eh, soy de Colombia también. Eh. O una, alguna vez estudié ingeniería de sistemas, comencé estudiando sistemas hace muchos años, eh, comencé en México, después terminé en AFIT, de aquí en Colombia, Un, años después, en, cuando, viviendo ya en Cartagena, eh, estudié eh, ingeniería civil en la UTB. Comencé mi maestría ahí. Estoy, estoy en proceso de hacer mi maestría también en ingeniería. Eh, muchos años de experiencia en, la, en, en el área de estructuras, lo cual me hizo estudiar ingeniería civil. Eh, por eso terminé estudiando la, la segunda ingeniería. Eh, Ahora, hace un año, eh, recientemente estoy trabajando en outsourcing para empresas americanas, de lo que son eh, planos de taller y para, para acabados eh, tipo paneles y ventanería, campo nuevo, es muy, muy relacionado con la arquitectura, pero también con mucha ingeniería. Eh, creo que como todos han mencionado, no hemos dejado de trabajar ni un día, Yo no, porque pues, de todas maneras eh, así son las cosas, las, las obras no paran, ¿verdad? Y pues eh, cuando era pequeña, desde siempre, eh, me encantaba armar cosas que me encantaba el Lego. Eh, tal vez no, muchas no la escuchado de Pipeworks, pero eran como unos tubos que uno armaba como estructuras, uno armaba como el carrito, armaba el juguete. Entonces eh, me encantaba armar, eh, era de tamaño real, era como los carritos y las cosas, me, me deslizaba por las laderas de, las, de los parqueaderos y demás. Y pues después, en mi adolescencia, me encantó Nintendo y el Super Nintendo. Entonces, y, y nunca pude salir de ahí. Gracias, Carolina. Y tampoco has dejado de trabajar. Nos decía que a raíz de toda claro. esta situación, el sector de la ingeniería no se detiene. No se detiene. No se detiene. Y sigue haciendo fuerza. Así es. Ahora le presento a Ángela León de Ecuador. Adelante, Ángela. Hola, mucho gusto. Bueno, mi nombre es Ángela León. Soy ingeniera mecatrónica, graduada en la Universidad Técnica del Norte. Eh, tengo una maestría en Industria, en industria 4.0 y una en tecnología e innovación educativa que va justamente anclado a este tema de STEM porque lo que buscamos es que bueno, trabajo un poco con Santillana y Santillana a nivel de editorial de libros lo que buscamos es tener este espacio como Aulas Maker o Aulas STEM para poder enseñar a los chicos de una manera bastante experimental. Eh, ventajosamente mi trabajo es justamente con impresoras 3D, cortadoras LATS, ruteadoras NS arduinos, etcétera, entonces mis juguetes favoritos siguen siendo desde que era niña y destruía mis juguetes hasta los que tengo ahora que yo misma los fabrico, entonces no ha cambiado mucho en mi vida, pero sí, es, es muy bonito, entonces mucho gusto a las órdenes Gracias Ángela Seguimos Adriana Huelvas adelante Adriana eh, gracias, eh, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Huelvas. Eh, actualmente pues resido en México. Eh, trabajo pues en mi profesión es de ingeniería de sistemas de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena. Eh, ahorita lo que consiste pues el trabajo es que yo soy Project Manager de una empresa de desarrollo de software. Eh, donde pues ahorita trabajamos desde la planificación, recolección de requerimientos, eh, todo lo que tiene que ver con la supervisión eh, ya como tal con equipos de trabajo, con desarrolladores, aplicación pues de inteligencia artificial en diferentes tipos de industrias y de procesos, desde procesos pues eh, agrícolas, eh, tecnología e inteligencia artificial aplicada sobre diferentes proyectos e, e empresas. Entonces básicamente es esto, trabajo como consultor externo para eh, análisis de procesos para diferentes industrias y pues el tema pues ya de, eh, tengo dos años pues en México eh, con una empresa que se llama Isoft del Pacífico, eh, pues es una empresa especialista pues en este tipo de, de giro, eh, dentro de lo que cabe mencionar, importante, es que dentro de nuestro proceso y todo esto con el covid pues nuestra nuestro giro pues ha aumentado pues la demanda ha sido mucho más alta porque la mayoría de industrias exigen pues entonces automatizarse eh, y digitalizarse hacer todos los procesos eh, en línea y todo esto pues nos ha generado pues creo que eh, aunque suene un poco fuerte de pronto nos ha traído mucho más trabajo y de pronto pues se ha orientado pues y se ha reestructurado ya veníamos nosotros trabajando pues no siempre al 100% pues en oficina, entonces eso nos ayudó mucho pues a esta nueva etapa y a este nuevo proceso. Entonces pues eh, contenta pues de estar acá y por la invitación pues que nos han hecho pues a participar y a compartir nuestras experiencias, cada una desde nuestros ámbitos. Entonces creo que va a ser algo muy interesante para todos. Gracias Adriana. Bueno y en la presentación de ustedes se evidencia lo que ya muchas veces la ONU ha venido diciendo en diferentes estudios, que las áreas estén solas, áreas del futuro Sí, que las carreras en las áreas STEM son las carreras que dan, eh, que son del futuro y que son las mejores remuneradas y que a pesar de todas estas eh, situaciones que estamos viviendo hoy en día, son las que menos han sufrido el impacto negativo eh, de esta situación. Entonces, es por eso que es importante que las mujeres participemos más en estas áreas y no sigamos siendo la minoría. Entonces, les agradezco la presentación a todas ustedes. Vamos entonces eh, a continuar. Bueno, ya ustedes brevemente nos comentaron en qué consisten sus trabajos, eh, en qué se están desempeñando actualmente. Entonces, eh, no sé si alguien más quiere ahondar un poquito más acerca de los trabajos que esté realizando me parece súper interesante que fíjense que cada una de diferentes áreas desde la parte electrónica, civil, mecánica, sistemas, arduinos, eh, todas están eh, en diversas ramas pero todas han logrado trabajar desde casa, trabajar desde sus empresas y continuar con sus dinámicas eh, personales y, y, y es bien importante. Bien. Y por eso estos proyectos y por eso W1 STEM Project busca acercar mucho más a las niñas, a las ciencias STEM. Fíjense las cifras que les estoy mostrando en este momento. 9 de cada 10 niñas entre los 6 y 9 años asocian las ingenierías a habilidades y destrezas masculinas, es decir, no se ven como futuras ingenieras. Puede ser un poco eh, la educación en casa, puede ser un poco la falta de referentes. sí. Por eso es importante estas, estos espacios de divulgación, de visibilización de las mujeres ingenieras. Además de esto, las pruebas PISA, las, las niñas pierden el interés en los temas relacionados con las áreas STEM a medida que crecen. Otra cifra que les traigo para reflexionar, este estudio que les estoy mostrando es un estudio que se hizo con universidades de América Latina, donde evaluamos la participación en eh, aplicación a una carrera de ingeniería, luego de esos aplica que aplican cuántos son admitidos, luego de esos admitidos cuántos finalmente se matriculan a una ingeniería y cuántos se gradúan. Fíjense que este es el panorama de Colombia, México, Costa Rica, Ecuador y Chile. Esta investigación eh, la hicimos junto con nuestra compañera Vilma y Sonia, y somos el 34% de los ingenieros que salen año a año a trabajar al mundo. Y acabamos de evidenciar que ni siquiera las crisis más importantes, más relevantes de la humanidad de estas áreas es decir nosotros necesitamos tener mayor participación de las mujeres en las áreas que siempre siempre están en pro del desarrollo humano social económico y no se detienen frente a estas crisis entonces Fíjense que desde que somos niñas, de pronto no nos hemos dado cuenta, pero nosotras, las que estudiamos ingeniería desde que somos niñas, algo pasó en nuestras vidas, algo nos marcó, que nos permitió visibilizarnos como futuras ingenieras. Entonces, aquí quiero saber ¿En qué momento de sus vidas deciden estudiar ingeniería? ¿Qué las impulsó a hacerlo? ¿Quién fue la persona desde su familia que les permitió hacerlo? ¿O en algún momento sintieron que alguien o algo les impedía graduarse de ingeniería? ¿Les impedía ser ingenieras? ¿Tienen el micrófono libre? ¿Pueden ir participando? Vale, por ejemplo, en mi caso... Yo, mi primer ordenador me lo regaló mi primo. Era un ordenador que tenía él en, en el que estuvo trabajando desde que era pequeño y siempre que iba a su casa pues, eh, me ponía juegos o me veía las cosas que él estaba haciendo porque también estudiaba informática, entonces un poco me picó el gusanillo de estudiar una ingeniería o algo a través de eso, porque tuve mi primer ordenador ahí y era yo um, hija única en mi casa y era la que lo utilizaba, la que iba arreglando las cosas o le preguntaban, entonces siempre estaba toqueteando eso y al final um, eh, lo que más me llamaba era el mundo de ingeniería, eh, no tanto la rama de las letras y, y nada, elegí estudiar informática y yo creo que un poco por ahí me vino. Ok, Tatiana, gra Alicia, gracias. Carolina, adelante. Bueno, yo creo que muy similar a Alicia. A mí, eh, como siempre me han gustado los videojuegos, eh, en mi casa, desde que estaba chiquita, pues, hubo un computador. Eh, mi mamá lo usaba para trabajar, mi papá también. Y yo era, mientras que lo usaban para trabajar, eh, yo no tenía cuántos juegos podía conseguir. Eh, entonces, desde, desde muy chiquita dije que me, me gustaban los computadores, me gustaba la tecnología, me gustaba jugar con ellos. Eh, gracias a Dios tuve buenos profesores en, en el colegio, eh, me gustaban las ciencias, me gustaba, creo que la único que no me gustaba era la física y era por cómo lo enseñan, no, no porque no porque después me di cuenta, y fin era civil, y, y la base de, de, de todo lo que es estructural es la física, la estática, y, y tiene que ver mucho cómo te enseñan la cosa, entonces, a mí me gustaban las ciencias, me gustaba la matemática, pero odiaba la física, pero dije, bueno, a mí me gustan los computadores, voy a estudiar en sistemas. Y literalmente me metí porque me encantaban los huevos y me gustaban los computadores. Era por eso. Y siempre fui así. Me gustaba, la, me gustaba la tecnología y nunca pensé... No, esto es de hombres. Nunca lo pensé. Simplemente pensé, qué divertido. Y así entré a la ingeniería. ¿Y en algún momento algún familiar te dijo, no estudies eso, que vas a estudiar? No, para estudiar nada. otra cosa? Yo, yo, yo tuve la suerte, digamos, estuve un buen colegio, el colegio te hacía examen, decía, de qué eres, ¿para qué eres buena? ¿para qué no? Y cuando hice el examen, literalmente me salió un abanico amplísimo. Yo podía estudiar desde medicina hasta derecho y decía, uy, no, pero esto no me suena. Yo no me veo ni de médica, ni de abogada. Eh, esta es la mía, voy <ríe> no por la ingeniería. Eh, nunca lo dudes realmente. Eh, mi, mi papá es, es también ingeniero, administrador y ingeniero, entonces... Yo creo que siempre hubo mucho apoyo eh, pues, para, que, para que me dedicara a la ingeniería. Okay, nunca gracias. me imaginé de otra cosa. Gracias. Sí, yo tampoco nunca. <risa> yo decía, yo no sé qué quiero estudiar, pero sí sé que es una ingeniería. Ahora tengo que decir cuál. Y yo terminé ingeniería de sistemas hace 22 años y también, fíjense que es importante lo que uno vive en la niña. Claro, yo tenía... Mi papá creo que fue uno de los primeros ingenieros de sistemas de Cartagena. En mi casa había un computador gigante donde lo, había que cargar dos disquets blandos, grandísimos, para cargar el sistema operativo. Y entonces cuando mi papá soltaba el computador me ponía un jueguito donde yo tenía que elegir figuras y yo era feliz jugando en, el, en ese computador. Y fíjense que yo... Mi papá salía como a congresos y a cosas y veía fotos de sus congresos y yo no veía mujeres... Nunca me pregunté por qué no, no vi mujeres, pero tampoco nunca me planteé que no podía yo estar en una de esas fotos, porque en mi casa era cotidiano el computador, era cotidiano las matemáticas, siempre fui como muy buena en matemáticas, también odiaba la física, Carolita, mi jefe físico que no me escuche, pero las odiaba, yo decía no por ingeniería civil no, porque la y física... ahora, la, pero ahora amo no, la física, tengo que decirlo, pero es, tiene que ver cómo te enseñan la cosa, tiene que ver. Así es. Si tú, así te lo enseñan con amor y no con miedo, es completamente distinto. Mi pasión Ajá. es la física. Así. Y aquí tenemos a Birma que es física. ¿Quién <risa> <risa> más nos quiere comentar, Ángela, Tatiana, ¿en qué momento de sus vidas deciden estudiar ingeniería? ¿Qué las motiva ingeniería a, a, a, a estudiarla? Cuando están estudiando ingeniería, ¿cómo se sintieron? ¿Eran la minoría en el salón de clase o no? Bueno, bueno, bueno. bueno, okay. Siguen, okay. siguen. Sí, sí, sí, adelante, bien. adelante. Okay. ¿Quién continúa Francia? Francia, Francia, adelante, okay. Francia. Y luego bueno, también. Sí. Bueno, a mí realmente eh, estudiar ingeniería fue como una decisión un poco fácil porque eh, me iba bien en matemática, porque digamos que uno no ve física sino hasta los últimos años como de, del colegio, pero primero más en la matemática. Entonces, se me hacía como muy fácil la matemática, entonces siempre como que fui orientada por ese lado. Cuando ya entré a ver física, a mí me pasó algo diferente, fue que yo sí me enamoré de la física desde que la, desde que la conocí, no sé si de pronto tuvo injerencia la, los docentes que tuve. Entonces, me enamoré mucho de la física que cuando comienzo a investigar eh, las ingenierías relacionadas, pues yo encontré en la ingeniería mecánica todo ese mundo de la física aplicada. Entonces... Así fue como seleccioné eh, la ingeniería mecánica. Y bueno, ya en el tema de, de la carrera, mirando las estadísticas que estabas mostrando, eh, cuando nosotros iniciamos, iniciamos 80 estudiantes, solamente estábamos dos mujeres de los 80 estudiantes, y cuando nos graduamos, nos graduamos 12 estudiantes de los que habíamos iniciado ese año, y éramos las dos ingenieras que habíamos iniciado que nos graduamos, o sea que, en términos de, de, de resultado de todo el proceso, o sea, las mujeres que iniciamos fuimos, fuimos 100 de 100, mientras que en el caso de los hombres fue una reducción abismal casi de un apenas un 10% de la, de la población, que logró culminar en el tiempo, digamos, estipulado. Obviamente muchos terminaron eh, semestres posteriores, pero eh, quiere decir que en el tema de... de, de de la diferenciación, o sea, quizás hasta las mujeres podemos tener mucho más resultados, eh, más efectivos en ese sentido, entonces no es motivo de en ningún momento de decir que, que, pues, que no podemos o por, o por ser mujeres tener eh, algún inconveniente o, o, alguna, o algún obstáculo que no podamos eh, superar. Además que como muchas han comentado, yo nunca sentí que no era posible ni, ni me sentí como desubicada eh, en ningún momento, y ya en el tema laboral sí es muy diferente, acá en el campo uno sí ve las diferencias, realmente yo he tenido muchas experiencias eh, donde uno literalmente se siente discriminado o poco, o como si no estuviéramos como hablando cosas realmente importantes simplemente por ser mujer, entonces tienes que tú ganarte esa confianza, entonces... Pero durante el estudio, durante la selección, no, no hubo como esa diferenciación, pero ya en el campo laboral sí es algo y eso es lo que toca trabajar. Eh, yo estuve eh, apoyando unos pre, pre que en Colombia es como las pruebas de estado, creo que ahora se llaman como saber, eh, sí. en, el, en unos municipios cercanos a Cartagena y estuve dando clases de física y de hecho mi motivación con los estudiantes era que, aprendieran esa física bonita desde, desde aprender desde la olla a presión de su casa, de cosas prácticas para que pudieran enamorarse de la física. Mira Francia, que tú, antes de darle la palabra a Tatiana, tú tocas un tema súper importante y es el desempeño de las mujeres cuando son estudiantes de ingeniería. Y una vez lo hablamos entre Vilma y Sonia, que yo les comentaba, somos profesoras todas de la universidad, trabajamos con estudiantes que, que van a ser futuras ingenieras y futuros ingenieros y a las chicas les va muy bien, son muy juiciosas, son muy disciplinadas. No sé Vilma, tú qué, tú qué piensas al respecto, son, son muy buenas estudiantes las, las mujeres. Pues realmente, eh, a través de mis años de experiencia, sí, digamos que estadísticamente puedo decir que sí. Eh, yo creo que eso va acompañado eh, pues de la disciplina. Las niñas son bastante disciplinadas. Eh, creo que son más organizadas también. y Bueno, también por pues, la forma de, digamos, de cómo uno enfrenta las labores, ¿verdad? Uno es más multitarea que los, que los mismos eh, chicos. Entonces, eh, yo pienso que sí, Cris. Ok. Tatiana, adelante. ¿Tú querías comentarnos algo? Sí, efectivamente. Tu experiencia? Sí, como, como, sí, efectivamente. Bueno, cuando decidí estudiar ingeniería fue desde muy pequeña, realmente. Desde muy pequeña, pues, mi papá ingeniero electricista y realmente yo desde pequeñita yo lo veía a él. Ese era mi diario vivir. papá llegaba de la casa y era mirando planos, haciendo diseños en el computador, trabajando. Y yo lo veía, yo lo veía siempre a él haciendo eso. Pero hasta muy pequeña, pues, yo siempre pensaba que de pronto eso era solamente de hombre. Ya de pronto cuando ya yo fui creciendo eh, y ya fui entendiendo más las cosas, cuando más o menos ya estaba en mi etapa de adolescencia, yo empecé a leer y pues a, a mirar qué es la ingeniería eléctrica, porque yo vi a mi papá siempre como tuve, el referente fue de un hombre. Luego cuando yo empiezo a mirar todas estas revistas que a mi papá le llegaban en la casa, y yo empiezo a mirar, no, tal ingeniera hizo esto, tal ingeniera estuvo en tal proyecto, y dije, no, también las mujeres pueden. Me acuerdo en ese momento yo me siento con mis papás y les digo, yo estoy súper pequeña, podía tener como algunos 12 años, y yo le digo, no, yo quiero ser ingeniera electricista, y ellos enseguida se quedan como que, pero enseguida me apoyan, y me dicen, sí, y entonces mi papá, yo le digo, papi, pero es que todo el tiempo siempre estuve viendo que eran ingenieros, pero eran hombres, y no eran mujeres, y papi dice, no, esto no es cuestión de género, esto no es, en eh, eh, la parte eléctrica tienen que ser la gran mayoría hombres, eso no tiene que ser así, la diferencia aquí de escoger la ingeniería son las habilidades que tú tienes, y si tú tienes las habilidades y las destrezas para poder afrontar una ingeniería, tú la puedes hacer sin ningún inconveniente, y fue así desde pequeñita, le digo, desde los 12 años que decidí, cuando llegué, salí del, del, del colegio, ingresé a la universidad y fue enseguida inscribirme en Ingeniería Eléctrica. Cuando yo llego a la Ingeniería Eléctrica, sí, de pronto al comienzo, cuando nosotros ingresamos, éramos en, en el programa, recuerdo que éramos como, como 14 estudiantes en total de la Ingeniería, porque también es una Ingeniería que no es, no, no, no, tampoco hay muchos estudiantes, es de, de muy pocos estudiantes. Y recuerdo más o menos de esos 14 estudiantes, solamente éramos dos mujeres. Yo en ese momento, de pronto muchas, de pronto hubiesen, de pronto hubiesen tenido miedo y de, no, voy a, voy a desistir, no voy a estudiar ingeniería, no, en mi caso no. Al contrario, eso para mí fue como la motivación. Yo dije, no, esto me va a ayudar, yo voy a alcanzar la ingeniería, yo voy a terminar. Y fue así durante toda la, la universidad. Gracias a Dios por mi rendimiento académico, estuve becada por la universidad eh, y al final una carrera que de pronto yo decía eran de 10 semestres. Yo recuerdo que tanto que yo, yo fui haciendo vacacion, vacacionales y fue adelantando materias, tanto fue que yo terminé la carrera mucho antes que mis compañeros. La terminé a los 8 semestres, me gradué en el 9 semestre. Y como decía mi compañera Francia, que eh, yo estuve estu estudiando con ella, también fuimos muy pocas las mujeres que nos graduamos. Pero sí alcanzamos a graduarnos todo. Entonces, para mí, eso fue la satisfacción más grande, porque puede mostrar eso que nosotras podemos. nosotros no tenemos ninguna limitación por ser mujer. Y igualmente estoy agradecida que de pronto a nivel laboral tampoco, bueno, hasta el momento no se me ha presentado ninguna limitación por ser mujer. Realmente me han, he, he podido tener las mismas oportunidades de ellos, como les digo, hasta el momento he tenido las mismas oportunidades y me siento pues agradecida eh, de, de tener esa, eh, o sea, de, de, que, de que eso pasó, porque sí sé que de pronto hay algunas compañeras que sí han sufrido de, de la parte de la discriminación en, en, ya en, a nivel laboral y eso es pues, algo que debemos acabar, porque realmente a nosotras no nos deben medir por nuestro género, a nosotros finalmente nos deben medir por nuestra capacidad, por nuestra experiencia, por los conocimientos que nosotros pues podamos aportar en nuestra área de trabajo. Y eso es lo que realmente al final nos, nos debe hacer feliz Entonces, hasta el momento, bueno, estoy muy agradecida con mi, con mi carrera. Así es, Tatiana, gracias. Bueno, Ángela, Adriana, sí. me gustaría sí. que ustedes me, me contaran esta siguiente eh, pregunta se dice que la ingeniería sigue siendo un mundo masculino ustedes qué piensan como ingenieras en su campo laboral sigue siendo un mundo masculino bueno a, al campo laboral yo creo que sí no creo que creo que hay hay mucha discriminación por ejemplo hace poco conversaba con una amiga y me decía eh, ¿Sabes tú que por cada dólar que gana un hombre, una mujer con su mismo perfil académico gana apenas 63 centavos, más o menos es el promedio de la estadística? Y eso, eso no es únicamente por el tema de discriminación, por el tema físico, por el tema... Es un poco el tema cultural, ¿no? Yo hablo un poco a nivel latinoamericano, en donde aún existe, no una discriminación como tal, pero sí es como que no consideran en serio lo que nosotros intentamos hacer. Yo, por ejemplo, tengo una empresa que es un FabLab, un space, en donde lo que buscamos hacer es aplicar la tecnología para solucionar los problemas de la gente. Aquí en Ecuador el concepto GovTech, tecnología enfocada a solucionar los problemas del gobierno, es una cosa del diablo que la gente aún no la conoce. Eh, mucho menos eh, intentar o querer cambiar los modelos educativos tradicionales ha sido un tema bastante complejo cuando una persona, yo tengo apenas 29 años, bueno, ya son muchos años, pero eh, hay no muchos… No digas eso, Ángela, que yo tengo 41, entonces, ¿cómo me voy a sentir yo? Son no, poquitos, hasta 60 son poquitos, de ahí para allá, ya. Ya. Vamos bien, entonces, apenas 29 ya. Entonces… Eh, querer hablar con rectores de colegio y decirles, vea, qué, ¿qué le parece si, si ponemos aquí unas impresoras? ¿Qué le parece si aplicamos más experimentación? Cuando arrancó la pandemia, nosotros in, iniciamos un taller que se llama STEM, vive la cultura maker desde casa. Que básicamente lo que buscábamos era, por ejemplo, con algo sencillo como cómo freír un huevo, enseñábamos ciencia. Co cosas como, como, como barrer, barriendo, enseñamos vectores. Entonces, buscando una manera, por más pequeñita que sea, eh, generar experimentación a los chicos que están en sus casas hasta ahora. Pero uf, sí ha sido complejo eh, a ir a golpear puertas de colegios, de escuelas y decir, vamos a hacer esto, esto lo demuestra, aquí tenemos varios casos de éxito, pero primero nos ven jóvenes, segundo, nos ven chicas, y tercero es como que dice no, eso, eso, eso no, eso no es real, para mi país eso no es real. Entonces, si sí es necesario romper varias, varios paradigmas y varias va, varios eh, temas mentales, esquemas mentales de la gente, para que confíe en la capacidad y más que nada para que yo he tenido la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer. Pero sí hay muchas personas que no tienen esa oportunidad, entonces sí, sí hace falta un poquito empoderarnos más para poder demostrar de mejor manera lo que podemos hacer. Gracias, Ángela. Y Adriana. Eh, sí, pues yo aquí para responder a la pregunta eh, quisiera pues, partir desde la misma pregunta, no que hay una afirmación que se ha tomado por cierta y es que la ingeniería es un mundo masculino si la pregunta es pues si sigue siendo es porque en algún momento eh, de la historia básicamente ha sido donde la ingeniería y muchas de las eh, pues de las áreas estén pues han sido dirigidas pues solo a la parte masculina recordemos que pues hasta la edición del 2017 eh, pues ya del premio Nobel eh, 844 veces se ha entregado el premio y solo de esos eh, 844 veces 49 solo han sido entregados mujeres y aún más alarmante pues que esos premios hayan sido relacionados, solo 17, con temas pues, y áreas ya de STEM un poco más cerrado. Entonces, creo que sí se parte pues, de, de la premisa que la ingeniería y las carreras STEM han estado dominadas en mucho tiempo por eh, la parte, pues, o por el género, y determinado por el género, algo que apoyo en lo que comentaba Ángela y es que muchas de las veces o las políticas públicas hasta para los estudios pues se impacta debido a que a veces hasta para las becas y los descuentos un hombre con las mismas características, los mismos estudios, el mismo nivel académico y pues poniéndolos en la misma estructura pues tiene un monto mayor para sostenimiento, para otro tipo pues eh, de rubros y pues la mujer no, entonces aquí sí hay un sesgo sobre y una brecha muy marcada en lo que corresponde pues a la parte de la ingeniería pues en lo que es el género femenino y masculino, sin embargo creo que se han venido aplicando políticas en diferente, a nivel global pues a nivel regional eh, para la muestra pues este evento es parte de pues hacer esa sensibilización y de hacer crecer pues todo este tema y, y de socializar pues todo lo que las mujeres estamos haciendo probablemente no hay de pronto un estereotipo, no vemos o no tenemos ese en algunos casos, creo que muchas de acá o de lo que he podido escuchar, pues han tenido la suerte, de pronto la fortuna de tener ese, este, de pronto eh, un modelo a seguir, de pronto por sus padres, pero muchas veces yo creo que en, el, en lo cotidiano las niñas eh, y ya se ven impactadas desde la escuela, desde la primaria, desde sus diferentes niveles, no tienen ese modelo y de pronto lo que visualizan desde la televisión, desde las redes sociales, es un mensaje donde las ingenierías están separadas y pues no son bien remuneradas para las mujeres, entonces creo que sí se ha estado trabajando, creo que hay un camino eh, muy amplio, muchas de las profesiones que ahorita vemos para el 2050 ya no van a estar eh, reemplazadas, porque Por la tecnología y pues se va a demandar un desarrollo sostenible, pues un desarrollo que impacte y que mantengamos todo, pues esa, esa parte económica, la parte ambiental, la parte social, la parte de equidad, pues en ese equilibrio, pero entonces creo que se ha estado trabajando, sin embargo, falta mucho, porque a nivel creciente de tecnologías de información, hablo por mi área, eh, son muy pocas las mujeres, en mi campo laboral, sí es un reto, creo que comparto eso con muchas de ustedes, en el que nos toca, pues, demostrar mucho más nuestras habilidades, Creo que eh, siempre hay como un concepto predefinido que nos asocian y como que cargamos sobre nuestros hombros el peso de que ah, pues eres mujer y tienes que hacer un esfuerzo mucho mayor para demostrar que sí estás y que las cosas que haces es por los méritos y por las habilidades que tienes, entonces creo que para ya resumir y concluir la pregunta, creo que sí sigue siendo en parte pues en ciertos sectores, en ciertas eh, eh, habilidades pues ya un poco más masculinos, sin embargo creo que estamos por el camino de hacer un equilibrio pues en esta, en esta parte, entonces es como lo que considero desde mi experiencia. Ok, mire que estamos viendo el panorama en América Latina. Hay eh, una ingeniera en Ecuador, una ingeniera que está trabajando en este momento en México y, y es como el, el común denominador. ¿Qué pasa en España, Alicia? ¿Sigue siendo la ingeniería en España un mundo masculino? ¿Tú cómo te sientes como ingeniera Yo creo... en España? Mm -hmm. Yo creo que no tanto, sí que es cierto que el porcentaje de alumnos en la universidad que se matriculan sigue siendo muy superior el, el ámbito masculino, pero hay muchas más mujeres. Yo creo que por ejemplo en mi año en primer año éramos unas 15, 20 de 160, creo que se matriculan 180. Y bueno, o sea, cada año hay muchas más mujeres y yo, por ejemplo, en, en mi empresa o en las empresas donde he estado no he visto tanta diferencia. Sí que suele haber eh, un porcentaje mayor de hombres, pero no realmente. Y como habéis comentado alguna de vosotras, eh, yo por ejemplo he tenido la suerte de que en mi campo no he tenido ningún problema. O sea, no me he sentido inferior en, en, en, al elegir ingeniería, ni al estudiarla, ni a, estando trabajando en las empresas, la verdad yo creo Carolina, que es, están sí. mejorando en eso Carolina, tú nos querías comentar algo yo sí te quiero comentar algo eh, yo sobre todo me, me he desempeñado en los últimos años en la, en la ingeniería civil sobre todo uno ve todavía ese sesgo eh, yo también como llegué a ser gerente de la empresa en que trabajaba eh, de construcción, te puedo decir ellos piensan, no, es ingeniera, pero es más, más administrativa así siempre tienen como esa visión de que la mujer no es técnica y, y, y como dicen las compañeras, uno tiene que mostrar de más para que la gente te respete de forma técnica, porque siempre creen eh, no, está en esa posición porque pueden administrando, pero no saben, tal vez eh, las fortalezas no tiene de forma como técnica, porque te puedo decir, a mí a mí mi yo siento que soy mucho mejor técnica que administrativamente, aunque tenga un buen balance, diría yo. Eh, porque ya yo he llegado a posiciones de, de dirección, de coordinación, de gerencia en de empresas, te lo tengo que decir, eh, y he llegado ahí porque soy buena técnica, no, no tanto porque, pues, tengo un balance, pero sobre todo es porque soy buena ingeniera del fondo. Y en la mayoría de lugares, en la mayoría de obras que uno llega como, como ingeniera, eh, si tú no demuestras eso, no te, no te, no te dan el respeto a veces que, que te mereces. Y yo soy una persona, pues no voy a decir que soy, soy un poco mayor que muchas de las que están aquí, yo tengo, tengo 39 años, eh, y te lo puedo decir, eh, muchas veces por edad te pueden, te, pueden, te pueden decir cosas, pero por la edad no te molesta, porque hasta cuando eras joven, pero por mujer muchas veces te creen menos, que tal vez no sepas lo que estás haciendo por mujer, y te toca decir, y te, tiene, te toca demostrar, te toca decir, esto se puede hacer por esto, por esto, por esto, porque si no, nadie eh, cree, cree en el peso que tienes. Y, y es la verdad, no sé si, también en España no es así, pero en Colombia todavía es un mundo muy masculino, eh, la, especialmente en la parte de, de obras civiles. Eh, Fíjate Carolina, que ahora que tú estás comentando eso, cuando yo terminé mi ingeniería de sistemas, me gustaba programar, pero encontré, encontré trabajo montando redes eh, de computadores. Y tocaba siempre hacer una parte técnica, como tú dices, ponchar un cable, habilitar unas canaletas. Y decía no, no, no, no, a la niña, porque tenía 21 años en ese entonces, hace unos añitos, no, no, no a la niña no la pongan a hacer eso. Y yo, ¿cómo así? pero pues si yo sé también hacerlo y yo lo puedo hacer. ¿Cómo así que la niña? Y a mis compañeros hombres le decían el ingeniero y a mí me decían la niña. Y, y yo empecé trabajando en una empresa que... Eh, eh, es, eh, era muy, muy, mucha la presencia de hombres, muy pocas éramos las mujeres yo decía, no, pero es que aquí me tienen que ver entonces Cómodo. Yo me iba en jeans igual que ellos, en botas igual que ellos, con el cabello recogido y yo venga que yo también ponga la canaleta, si yo, yo sé poner una canaleta, yo sé pochar echar un cable, déjeme hacerlo. No, no, la niña mejor no. Y eh, tiene que verlo con lo que tú dices, no creen que tenemos las mismas habilidades que los hombres en la parte técnica, eh, ¿por qué? porque esa discriminación sigue siendo, y fíjense que yo lo viví hace 20 años, ustedes lo siguen viviendo hoy en día, muchas de ustedes. Pero también creo, como dicen ellas, que ha mejorado. Pues digamos, yo, yo estudié sistemas en los 2000, después ahorita, estudié ahora civil, ya en los 2010 para adelante, y te puedo decir, eh, hay más mujeres, en, en, en, en las, tú las ves en las carreras. En la, en la maestría también se ve que hay más mujeres. O sea, yo, se ve una progresión. Cuando yo estudié sistemas, había muy poquitas mujeres, como ustedes dicen, una, dos. Ahora cuando estudié civil, yo sé, ya, ya, ya veía decenas de mujeres, ya no veía una o dos. Y fíjate que ese cambio se debe a que eh, muchas organizaciones internacionales, locales, han trabajado por equiparar el, el, el, la participación de hombres y mujeres en las áreas STEM. Aquí les traigo unos ejemplos, por ejemplo, el 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y busca precisamente eh, reconocer el papel clave que tienen las mujeres y las niñas en estas áreas. La Fundación L'Oreal, no sé si han, se lo han visto en las noticias, con la UNESCO lanzaron este programa que es el reconocimiento de las mujeres que hacen ciencia, que desarrollan... Eh, Contribuciones importantes a la ciencia y las reconoce aquí, de hecho también han tenido un, un programa de becas para mujeres y el proyecto WSTEN. Eh, Alicia eh, está en España y tiene un escenario un poco más propicio para su desarrollo como mujeres en ingeniería que nosotras que estamos en América Latina y precisamente por eso se crea STEM. El proyecto STEM aspira a mejorar las estrategias, los mecanismos de atracción y acceso de las mujeres a la educación superior en ingeniería en América Latina, porque el problema está en América Latina más que en España. Hace poco tuvimos un encuentro, hace un par de meses, tuvimos un encuentro con eh, mujeres eh, que trabajan en programas de ingeniería en otras universidades aliadas a WSTEN y el panorama en Europa, aunque sigue siendo también un poquito eh, la brecha entre hombres y mujeres, es mucho más favorecedor para el desarrollo de las mujeres ingenieras que en América Latina. ¿sí? Entonces, ustedes, en sus países donde están residiendo actualmente, donde viven, ¿Existen este tipo de políticas y medidas centradas en igualar el género en las áreas STEM o ustedes de alguna u otra forma contribuyen a que las mujeres, las niñas se acerquen más a las áreas STEM? ¿Quién quiere participar? Eh, Cristina, eh, adelante. quiero tomar un poco la palabra acá porque bueno... No sé qué referencia ustedes tengan de República Dominicana, y yo espero que los dominicanos que estén viendo esto no me vayan a crucificar porque ellos deben saber que, que no voy a decir mentiras. República Dominicana es un país muy machista todavía, pero exagerado. O sea, yo que estuve primero trabajando en Colombia y los últimos cuatro años los llevo viviendo acá, pude notar la diferencia incluso de Colombia, con las diferencias que ustedes están comentando versus República Dominicana y la diferencia con Colombia aún es grande. De hecho, te puedo dar a, algunos datos estadísticos que yo tengo alrededor, actualmente como de 20 empresas clientes y no tengo ni un cliente ingen, ingeniera. O sea, todos mis clientes son masculinos. En toda la industria de minería, de construcción, de azúcar... O sea, en todo lo que tiene que ver el área productiva, no tengo ni un cliente que sea una ingeniera. Entonces, partiendo de ahí, este, este país, o sea, he tenido, o sea, sí, sí hay mucha diferencia en el sentido de, del tema de, de mujeres y, y hombres. De hecho, lo que comentaba al inicio de, de ser más, le toca a uno mostrar más, aquí me costó muchísimo más. Yo vengo de Colombia, tuve mucha experiencia en el sector cementero y cuando llegué a este país traté de hacer, obviamente, buscar clientes en esa industria y casi que una vez hasta me, me hicieron como un comentario que si yo estaba en Colombia en, en, era la secretaria de la empresa cementera donde trabajaba. Y para ellos no sonó despectivo ni para nada, fue como tan normal ese comentario, entonces ahí o sea, sí me ha tocado, digamos que, ganarme un lugar en la industria, eh, que me imagino que siendo hombre no me hubiese tocado esforzarme tanto para, para hacerlo. Entonces, eh, en ese sentido, pues aquí este año eh, inició un nuevo gobierno, y pues una de las políticas que está implementando, de pronto no relacionado con el tema STEM abiertamente, pero sí está tratando de buscar eh, que los cargos administrativos y políticos tengan, Igual número de hombres que mujeres en, en, eso, en esos rangos. Eh, todavía ya la, las políticas en los temas de, de tecnología, de ciencia, eh, no lo he visto. De hecho, este país, según el reporte del, del Banco Mundial, una de las deficiencias más grandes que tiene es el tema de inversión en ciencia y tecnología. O sea, se genera muy poco eh, en las universidades de investigación, eh, las empresas tampoco generan mucho mucho apoyo al, al tema de desarrollo. Entonces, pero esperemos que, que con este gobierno, pues esa parte que quiere implementar en los cargos de esa equidad de género se despliegue a las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Francia, ¿cuántos años llevas en República Dominicana? Llevo cuatro años. ¿Y cuánto tiempo te costó tener credibilidad por parte de tus clientes? El primer cliente, ¿cuánto tiempo pasó para que tuvieses el primer cliente tú como mujer líder de tu empresa? Bueno, eh, con algunos clientes que son más, este, digamos, de multinacionales, que no solamente operan aquí, sino que tienen de pronto operaciones en Colombia, en México y en otros, es más fácil, porque digamos que tienen una, una política mucho más, eh, así, como son multinacionales, tienen una política como más abierta. Pero clientes locales, tuve clientes donde demoré hasta un año tras de ellos, hasta que los pude como digamos demostrar, porque ni siquiera es convencer eh, de que pues tenía las habilidades para darle las soluciones que ellos necesitaban, y de hecho hoy en día yo soy consultora de ellos, ahorita me, me llaman a, a preguntarme referencias, a, a preguntarme... Eh, soluciones, que, que les recomiendo en, en ciertos casos, entonces ya en este momento, o sea, después de cuatro años, porque igual también hay que entender este es un país relativamente pequeño eh, entonces ya digamos que siento que me he ganado un respeto en la industria pues con las personas y con las empresas que interactúo eh, pero sí fue eh, difícil eh, de lograrlo, y bueno, ya después obviamente viene un tema de referenciación que pues uno se aprovecha ya donde tuvo casos de éxito para seguirte eh, referenciando, pero sí fue complicado, o sea, un año atrás de un cliente simplemente para demostrarle que, que sí puedes, es algo complicado. Gracias, Francia. Ángela, ¿qué tal es el panorama en Ecuador? En Ecuador existen políticas políticas para lograr la igualdad de género en las áreas de STEM, para atraer a más niñas, a más mujeres, a áreas de STEM? O sea, en el tema de, de política pública como tal, no, no existe algo así, ¿no? Pero por suerte acá en el país es como bastante libre el tema de, de educación, ¿no? ¿no? No existe como una diferenciación de carreras de chicos, carreras de chicas, a nivel urbano, a nivel rural sí es bastante, bastante de, de determinado no que, que los, los hombres son para el campo y las mujeres son para la cocina, eh, eso es un, en un tema un poco a nivel rural, pero a nivel urbano y a nivel de educación un poco más privada, a, a, los, a los centros educativos les interesa muchísimo inf, infundir todo este tema de ciencia y tecnología en las niñas, en los niños, por igual. O sea, aquí lo que se ve es la iniciativa que tiene cada una de las empresas. Eh, también hay algunas empresas privadas, por ejemplo, es bloomberger que, que, que hace varios, que es un, un tema petrolero, pero ellos tienen un programa que se llama SID, que llevan tecnología a los sectores rurales. Entonces, sí, sí, es, sí es como que... Es complicado, sí, es bastante complicado poder cambiar el chip, más que nada de las autoridades, porque los niños, las niñas, eh, los adolescentes, los jóvenes, todos es como que tenemos esa gana de aprender, pero es un poco complicado siempre partiendo del tema económico, porque para poder enseñar de una manera distinta, para poder enseñar de una manera experimental, se necesita inversión. Eh, primero el tema económico y segundo el tema cultural también, porque es como que ya el profe enseñó, aprendió de una manera y así se quedó, y ahorita con la pandemia le tocó aprender a usar Zoom, y para poder usar Zoom fue una, un inconveniente. Eh, ahora en la pandemia le tocó aprender a usar plataformas digitales para enviar tareas y, y enseñar la plataforma a un profesor eh, eh, es difícil, es, es más allá de chico, chica, lo que sea, es complejo, porque es como que como seres humanos somos seres de hábitos. Y cambiar esos hábitos es complicado, pero, pero ahí queden nosotros con el ejemplo, con las ganas, seguir motivando a la gente para que, para que se adapte a estos cambios. Ok. Bueno, antes de finalizar nuestro conversatorio, quisiera que inviten a las nuevas generaciones, a las chicas realmente vale la pena ser ingeniera, ustedes que dicen, si vale la pena, no vale la pena, la ingeniería les ha cambiado la vida, les ha aportado la transformación de su vida, no solamente de su vida, sino la de sus hogares, no, no sé ustedes, pero yo por ejemplo, a mi niña tiene nueve años, ya ya programa en Scratch, eh, le doy muchos referentes femeninos, yo no quiero que sea ingeniera de sistema, yo quiero que ella sea lo que quiera, pero que sepa que lo puede hacer que no existe ningún tipo de barrera por ser niña o por ser costeña colombiana o por ser no, no existen barreras, lo que tú quieras hacer mi amor, pero lo puedes lograr hacer, entonces ustedes creen que vale la pena ser ingeniera, ustedes recomiendan a las nuevas generaciones a que se conviertan en ingenieras, adelante, ¿quién quiere participar? Yo, yo. Valeria, adelante. Bueno, sí, la verdad, sí lo recomiendo mucho. Quiero dar un caso personal, que es que yo hace un año, o más de hace un año, estaba buscando trabajo y veía muchas ofertas que decían, mujer, tiene que ser mujer. Y muchos de mis amigos que también buscaban trabajo decían, pero no me gusta porque siempre dicen mujer, siempre dicen mujer, y, y es que, no sé, habían demasiadas así como mujer y hasta que encontré. Pues creo que estamos tomando un buen, ¿cómo decirlo? Estamos como dando un buen ejemplo como ingenieras. Porque hoy en día, pues cuando yo conseguí el trabajo, obviamente siempre nos pasa de que eh, tienen que ponernos a prueba, tienen que ver si es que vamos a estar bien en el trabajo o no. Pero al final tú demuestras y yo creo que ahora mismo yo me voy de este trabajo y otra vez piden una mujer. Porque... Okay. <ríe> Es lo que más requiere. Entonces bien, sí los excelente. recomendaría. Gracias. ¿Alguien más quiere participar en esta última pregunta? Tatiana, Alicia. Sí. Bueno, me gustaría comentar a las niñas, adolescentes, de pronto si nos están viendo, que debemos quitarnos esos estereotipos de que de pronto una carrera o una profesión tiene que ir de la mano con un tipo con un género en específico les digo que no, eso no tiene que ver con género en específico, realmente tiene que ver con las habilidades y destrezas que cada una tengamos. Entonces, realmente las invito porque estudiar ingeniería es lo mejor, no solamente, no solamente en, todo, en, en cada una de las áreas, porque tenemos una, un, un abanico de, de oportunidades de ingeniería y realmente es una de las mejores decisiones y sería súper que cada una se fueran sumando más y más a cada una de estas líneas, porque son líneas que realmente nos dejan muchas experiencias y no solamente eso, sino que nos ayudan a resolver una cantidad de problemas que tenemos ahorita en la sociedad. Y muchas de esas, muchos, muchos de los proyectos ahorita también están pues, a nivel de educativo en las, en las universidades, en los colegios, a que sigan mostrando referentes, pero no solamente como cuando nosotros estábamos de pronto en el co colegio que todos los referentes eran hombres, sino que también sigan mostrando referentes de mujeres, porque es que realmente... Nosotros vemos inculcar eso, no se nos vamos a perder el miedo. Y que perdamos el miedo a la ingeniería. A la, ingen la ingeniería lo no tenemos que tener, y realmente es una rama y es una, es una profesión muy linda y muy satisfactoria. Gracias, Tati. Bueno, para cerrar, Vilma, Sonia, ¿te quieren despedir? Claro que sí, eh, Cris. Bueno, gracias a todas las eh, panelistas. Eh, yo creo que nos han dejado un gran, eh, digamos, abanico de experiencias, eh, abanico desde el punto de vista de cada una de las ingenierías, de los países donde ellas viven, donde están interactuando, ¿verdad? Eh, yo desde mi formación eh, de física, eh, pues también eh, me parece súper importante el que eh, más niñas, pero en este caso en el área de ciencias, pues hasta los niños eh, le temen a las, a, las, a las ciencias básicas. Entonces sí, eh, importante, eh, como decían las, eh, las, las ingenieras que tenemos acá, que eh, siempre los retos, ¿verdad? Eh, arriesgarnos a que si se puede, a enamorarnos, ¿verdad? A veces ella misma decía, eh, yo quiero ser, o sea, ingeniera, pero no me gusta la física. y Resulta que la física es la base de muchas de las ingenierías. Y entonces el gusto, ¿verdad? De que ya después, o sea, eh, como yo le digo también a mis a mis estudiantes, o sea, si eres eh, quieres ser ingeniero, tienes que amar la física, tienes que amar eh, la matemáticas. Entonces también va como en eso, ¿no? En el amar, en el que en el que definitivamente eh, sí se puede y también lo otro es desde la formación, ¿verdad? Desde los hogares, o sea, como decía Cris, eh, nosotros no podemos eh, formar eh, mostrando eh, que no se puede, que sí se puede, ¿no? O sea, independiente de que en la casa haya niños, haya, ni haya eh, niñas, realmente es el que sí se puede, o sea, no les debemos tener miedo a la física, a la química, a la estadística, eh, obviamente pues a la ingeniería tampoco y eso pues nos va a ayudar obviamente a, a aportar verdad porque lo más importante es el aporte que nosotros vamos a hacer a nuestras sociedades que es lo básico verdad por lo que debemos estudiar una carrera gracias Cris gracias Cris y gracias también a todas las ingenieras que nos acompañaron en este conversatorio y también como una reflexión final eh, que las ciencias y las ingenierías, pues, son campos maravillosos en los cuales las mujeres se pueden desempeñar muy bien, desarrollar sus potencialidades, eh, lograr una buena eh, eh, carrera, una buena estabilidad, porque son campos que ofrecen muy buenas oportunidades laborales, pero adicionalmente, para generar ciencia de calidad, ingeniería de calidad, se necesita, pues, la presencia de la mujer, el, el punto de vista de la mujer eh, que es, eh, digamos, la persona o, o que puede imprimir eh, sus talentos, sus destrezas, su, su sensibilidad. Entonces, eh, no es un, como solamente eh, el hecho de que se presenten o que haya más mujeres en ciencias de ingeniería, no es algo positivo solo para las mujeres, sino para la humanidad y para la sociedad en general. Entonces, es la invitación a que eh, más eh, mujeres eh, pierdan como el miedo o, o dejen de, de un lado los estereotipos o los temores eh, y se acerquen más a las ciencias y las ingenierías, se den la oportunidad de desarrollarse en estos campos que ofrecen retos grandes, pero también tiene grandes recompensas y en, en, en, finalmente pues, va a ser en beneficio de todos. Entonces, mil gracias a ustedes, chicas, por acompañarnos, a Cris por uh, eh, orientar este conversatorio. Y este, bueno, que... y, y gracias a Adriana, Alicia, Ángela, Carolina, Francia, Tatiana, Valeria ingeniera yo estoy feliz yo no sé sonia y viva cómo se siente pero yo estoy feliz porque yo soy una profesora que forma ingenieros y ingenieras y estoy feliz viendo estas ingenieras maravillosas que están cambiando el el, el el mundo que a través de su ejemplo motivan a que otras mujeres también eh, participen de la ingeniería entonces no yo voy a cerrar esto con un aplauso para todas ustedes para todas ustedes, gracias por ayudar a cambiar el mundo a través de su quehacer, como profesionales, como ingenieras. Y bueno, estamos en contacto, ya nos conocemos, no nos podemos desconectar, juntas hacemos más. Gracias a todas por participar. Gracias, Participantes gracias a vosotros. Gracias.